Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yuhu Esto no pensé, ¿eh? Minecraft. Que viene, que viene. ¡Ay Dios mío! Peña. Yuhu. Esto no pensé, ¿eh? ¡Qué viene! ¡Que viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Minecraft! ¡Qué bien, eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Esto no puede ser, eh? ¡Yuhu! ¡Peña! ¿Esto no puede ser, ¿Esto no puede ser,